No, son bastantes. Ay. Eh, dejé de buscar. Mantengo tengo todos los amigos conectados por el evento. Yo me fijo. Un minuto. ¡Vamos, ¡Sí, sí, pero sacame este mote! Vamos chicos, dejadnosle un like y suscribanse a que estoy grande el evento todo. ¿no? No, está extraído de mi Twitch Alex, no, yo tengo 53 grupos No 52 personas conectadas Yo tengo 42 Saliste Vamos a saltar arriba Vamos a saltar arriba ¿Cuándo? ¡Alex! ¡40 segundos! ¡Hala! ¡Salganse, salganse, salganse! ¡Hala! ¡Salganse, salganse, salganse! salganse ¡Bien, mien, mi Chicos, chicos, vayan dejando su like que ya empieza, ya empieza, ya empieza. Y suscríbanse. Porque este evento va a ser épico, papus. ¡Se vienen los más de internet! ¡Número 1! ¡La televisión que tiene un contador sobre el evento de Fortnite! ¡Ahora me pongo sobre el frente de la tele! ¡Let's go! ¡Alex! Yeah. 12, 11, 10, 9, 10. ¡Anda, me estás ignorando! 8, 6, 5, 5 4, 4, 3, 2, 1, y empieza el avento. ¡No! ¿Qué, ¿Qué frío! ¡Ah! Pasa. ¿Qué pasa? Tenemos que entrar a la tele. ¿Por ¿Qué le pasa difícil? a la tele? ¡Tírate! ¡No! ¡Se puso todo en blanco! Ah, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al árbol? ¡No! ¿Qué entró? ¡Ah! ¡Oh, mira esto! Mira esto! ¡Qué divertido! Bueno, quizá la primera vez que hago esto no, Por eso no, que ¡No, no, no, no! ¡Se va rellenando todo! ¡No! ¡No! Belén. ¡No! No. Reina. La reina. Che, la reina Isabel, la reina Isabel. Literal. Y para el A mí no me mata es La reina Isabel 2.0. Yo las mato. ¿Ustedes? sigan disparándose Siguen paramos. no mames, que Willy. Bumba. ¡Te pasaste de cu**a! ¡Yupi! La, re ¡La derrotamos! ¡Oh, no! ¡Ya está! ¡Qué rápido! ¡Ah, no! ¡Qué pedo! ¿No? ¡Oh, sigue el evento! No, pensaba no. que era eso! qué pedo! ¡No! ¿En serio? ¡Es una fea triple! ¡Ay, no! ¡Ya morieron! ¡Cachetazo! ¡Sí, cachetazo! ¡No, se convierte!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 Pero este es el fin de la temporada 3. Creo que Es esto nomás, qué aburrido. Creo que Fortnite terminó. Ojo, otra cinemática de juego. Ojo, neta, neta me jugar, en este jugar. Uy, estoy yo, estoy yo Sí, creo que sí. Estoy volando por el aire. Bueno, es verdad, estamos, estoy volando, estoy en el espacio. Me está temblando el mando. Estoy volando por el espacio Guachi guachi guá, guachi, guá, guachi guachi uh, uh. Ay, roquita. Yo estoy con mi personaje El Ay. bananín congelado Ay, yo no lo puedo mover. Eh, ni... sí. No me puedo mover el eh. personaje, pero puedo mover un poco la... la... mira La cámara Informe de estado Informe de estado Pero que lo voy a subir no, al volumen no, no. Informe de estado informe de estados ¿Dónde está Loro? Oh... ¿Eh? ¡Papá no bueno, encontró a mi hermana loco para mostrarle el evento! ¡Eh! ¿Qué está pasando? de no. Lorito! ¡Dale Lorito, súmate! ¡Vamos Mirate, Lorito! Sí. ¡Es un épico evento Lorito! Ya no, ya no te quiero en la casa Oh, ¡Shh! ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¡Me está llevando! ¡Me está llevando! ¡Ah, me lleva! ¡No, me Ay, acabaron! Iba. ¡Ay, no! ¡Ah, me puedo ¡No mover? puedo escapar! Puedo ¡No puedo mover! mi personaje. ¡Yo sí! ¡No puedo apretar nada! ¡Ale, es? no puedo apretar nada! ¡Yo puedo mover la mira nomás! Me está pasando? ¡Ay! <risas> ¡Eh! ¡Cabezas hamburguesas! ¡No! Mal. Eso era el punto solo. Jugamos, jugamos ahora, jugamos ahora. Eh, hey, hey, eh, ¿Qué está pasando, no veo nada. Es como meter, Me el mente del ¡Me caí al mapa! Encuentro un en extraño. Ayuda ¡Ah, punto. Cero. El punto cero. ¡Ale, estoy contigo! Desde que no te lo es que estamos. ¿Cómo te esperas que hagamos eso? Piensen algo, la fusión cero no será posible hasta que el punto cero se haya recuperado Un pollo, necesito un pollo Un pollo, ¿dónde hay un pollo? Okay. Preciso un pollo ¿Cómo subo de acá? Aquí Encontró una cosa del punto cero Acá lo mejor es que podemos correr infinitamente lo que están haciendo funciona. Sigamos así. Lo que están haciendo funciona. Sigamos así. Escuchen, busquen y reúnan todos los fragmentos cero. Escuchen, ¡Corre, proste, Vinto! No, no tengo pollo. Yo tampoco. Eh, encontré un pollo. pollo, vamos a llenar el punto cero y trae las pruebas. ¿Cuándo consigo esto, mío? Informe de El punto de cero de está cambiando de color. De de... Bien, bien. Prepare para quitarlo para la función. Y desconecta. La... ¿Qué el... Allí, Alguien tiene que ser que ¿Quieres Ya ¿Qué está pasando? No te dejes hacer nada. Exploté algo. Y el punto cero. ¿Qué está haciendo el punto cero? Está eclosionando. ¡Está reflejamiento! ¡Sí! ¡Yo no estoy mi ¿Qué es eso? Hay una persona brillando. Algo están agarrando. ¡Cérgame no no. de Latinoérica! Ah, ver, que decía el pibe. Sí, hay que más cerca ah, la... Uy. Otra vez habla y te tú. Uy, tú mira, mira, mira. El escáner indica que algunos pueden estar escondidos. Tendrán que hacerlos aparecer. Busquen e intenten cualquier cosa. Hagan lo que sea para encontrarlos. ¡Ale, conseguiste el pollo al final! No. Más y Animación, y qué pila, Se desfleció mucho. Algo está pasando. Dieron, ¡Está eh. bueno que no igual! ¡Está yo... temblando el mando! ¡Ayuda! ¡Algo pasa! ¡Ale, soy un hombre pelota! ¿Qué es? ¿Por qué era eso? Soy un hombre pelota literal Me caí otra vez j'ai tenu tout El mapa. ¿Hay quien tiresse la pelota? Está repro este evento, no, sí, qué pasa otra vez, no. solo al punto cero aparte va a chocar algo oh, no. me está temblando el mando no don't está pasando de <tose> vuelta es Se, se da bien en el terreno, se me fue en la pelota! ¡Oh, mía! ¡Ja, ja, ja, ja, ja! No. No sé qué hay que hacer ahí. Otra más parte. Alex! Alex! Hey. So! Rashao! <laughs> La muestra de un. ¿Qué pasó si con una, Un pollo al punto cero y me la cago de comer Te escuchaba super lagueado. Algo así raro hay en este. A, a mí no. A, hay algo así raro en este evento porque nomás hay que buscar cosas. Te escucho con muy mala calidad. Yo escucho bien. O sea, me escuchaba bien, pero. Yo a vos no. Ay, no. ¿Qué pasó? Volví al mismo lugar mm. ¡Hay una grieta abriéndose! Sí, ¡Mira! ¡Hay una chica! ¡Ole! ¡Hay una grieta abriéndose! ¡Sácame de acá! ¿Veas? ¡Más solo vos! ¿Qué es picado! ¡Eso me quieren hacer! ¿Eh? Pisos picados. Pisos picados. Piso picados. Oye, con pisos picados y así. Qué sí. bien. Sí, en realidad, en realidad, tiene tacos. No se espera que eso no te quede tanto de la isla. Tiene tacos. pero no me, me dio la gas. ¿Sale, ¿Por qué se te desconectó de la nada? La nada. Sí. Ay, activar flashback. El cubo Kevin. ¿Dónde? ¡Oh, yo ya lo vi! ¡Yo voy con él! ¡Ya voy contigo, cubo Kevin! ¡No, me caí! Y andaba haciendo el parkour del cubo Kevin. ¡No! ¡Se va a la zona del cubo Kevin de él! Kevin, cubo Kevin, cubo Kevin! Estoy con el cubo Kevin. Esta animación aparece es igual. Wow. Pobre el cubo Kevin, ¿no? Sí. Me escuché con muy mala calidad, así que. ¿Qué está pasando? Chale, ves que se está acercando como una isla ¿no? en un lugar Acá viene por una isla ¿Pero viste que se está acercando como una isla? Mira, espera que te lo he Chale, ¿la te estaba llamando para que para que estés con el evento conmigo Ya, lo es. Bueno, te llevo a entender, pero te escucho muy la idea. Sí, ¿qué cosa? Se mandé mal. Me acabo de transformar en un tipo raro. Por eso que te solamente llamar, para que, para que estés con el evento y también para que estemos. Pero... Te lo das a la ¿Qué pasó? Eh, eliminaron a su. Se me salió la. ¡Se te salió el evento!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 ¡Bien! Yeah. ¡Me quitó el evento! ¿Te quitó el evento? Sí Me dijo que se me cerró la cuenta con éxito Y nada más había apretado el cuadrado <risa> <risa> un error ¿Qué pasó? Un error. Si sí. ahora tiene que esperar como 20 minutos para jugar el evento por la cola. No, a mí me pone 50 segundos. esperar esperando en una cola 40 segundos. Oh. Cuando va a acabar esto? Piso picado mejorado. No sé, loco me metí el punto cero ¿Por qué colgaste de la nada? No colgué yo, ese fuiste vos que te estabas reconectando y pues se me, se me colgó solo. Porque si no te reconectabas, no podemos llamada. Y se y lo rechazaste automáticamente. Otra isla. Yo estoy entrando a Fortnite. Yo no viendo con arrojo en la isla. Ay, no se. ¿Cómo me... está yendo el evento? Oh, re bueno Yo no. tengo y que se me aquí ¿Cómo? Las ah. lecturas de energía también bien. La lectura de energía también. Sí, eso ya es mía. Si vuelves a ver al científico. ¿Pues alguna otra cosa más chida? que conocía los riesgos de la fusión cero. Y conocía los riesgos de la fusión cero en tras supervivencia. Entonces volviese es más importante que la, que la mía. mía. Mantengan el punto 0 con energía y desénme suerte. ¿Verdad? ¡Qué! Era? ¡Nada! ¡Alex! Diana. So Dije, eh, no... La palabra que lo enseñes a morder. <risa> alex Ayuda. Ay, oh, no, no me traga Ay no. No. No. No sé qué la queda. Ojo, cinemática. Cinemática de pica papus. Oh, tía. Yeah. ¡Alets! Sí Potencia 0 ¡Alets! Potencia 1 sí. Potencia 2 Potencia 3 Suscripción y un comentario. Comenten, quiero un pan si han llegado a esta parte de Dios. Bueno, chao.